Ok. Eh, como este era un curso avanzado, yo insistí mucho y, y le pedí a Andrés y a Tom que, que ustedes aprendieran a hacer especies virtuales, que ya digamos en el modelamiento de nicho, ya que manejaste las bases conceptuales, ya que sabes manejar herramientas, ya que sos experto en CIG, en R, el siguiente paso es, ok, ¿cómo yo evalúo? Eh, eh, algunas eh, teorías ecológicas o como yo evalúo algunas nuevas métricas o propongo nuevos métodos eh, y es, las especies virtuales son excelentes candidatas para hacer eso es algo que creo yo que viene con fuerza este, y lo que, de lo que vimos ayer es que aprendimos a abrir el background en Nicha, que es una herramienta que podemos usar para eh, generar especies virtuales ya saben cómo abrir el, el, este folder cómo eh, a generar un análisis de componentes principales. No les sorprende nada eso, ya son expertos en incluso agregar las variables una por una eh, en lugar de escoger el folder. A la hora de crear la especie virtual ya saben seleccionar qué herramienta, este, el panel de control para hacerlo manualmente, eh, cómo yo voy eh, viendo, eh, manejando cada uno de los ejes, este, incrementando el volumen de, de, de, del nicho fundamental que yo estoy creando, esta otra herramienta sirve para rotar ese elipsoide, ¿verdad? Eh, dependiendo yo en dónde quiero posicionarlo, y eh, esta es eh, la herramienta que sirve para, bueno ya no quiero que se mueva aquí, entonces eh, lo pongo fijo, y luego también ya saben cómo exportar la especie virtual, ya saben que yo puedo guardar la selección que, de la especie que yo hice, por si después quiero seguirla editando. Eh, cómo abrir después, si cierro Niche ah, A, puedo abrir esta selección. Eh, este, esta herramienta que no la, no la hemos tocado, de pronto eh, lo hacemos, no estoy seguro... Eh, que exporta ese nicho ese nicho que ustedes crearon eh, que ustedes ya lo pueden abrir en, en QGIS por ejemplo también pueden exportar los puntos en CSV para abrirlos en Max en GARP y es con esta herramienta de exportar para, para otros modelos de nicho este, eh, esta herramienta de aquí simple, sirve nada más para que ustedes puedan leer ese, ese elipsoide que hicieron, cuáles son las coordenadas de los puntos, que era lo que estaba explicando Luis Osorio ayer, el volumen. Eh, ya vieron que, bueno, se puede limpiar ese escenario con esta herramienta, se puede pasar de negro a blanco el escenario, eh, lo que ayer estaba explicando eh, Luis de cómo estimar esos, esos parámetros para el elipsoide. Aquí nosotros lo estamos haciendo a mano, ¿verdad? Eh, nosotros estamos diciendo qué valor queremos que tenga cada uno de sus ejes. Y eh, ustedes lo hicieron ayer con estas barritas que fueron moviendo con el mouse, esas como flechitas eh, eh, sobre la barra, pero también lo pueden hacer con... Este, eh, con valores, pueden agregar aquí los valores y decir, bueno, ahora quiero que sea la mitad de tamaño y van ustedes escribiendo en esas cajas para eh, es generar el volumen, la ubicación de la especie. Eh, y este, ya saben que eh, nicha puede trabajar con dos dimensiones o con tres dimensiones y lo que yo estaba diciendo ayer que era de... Eh, cuando tienen estos puntos, eh, los elipsoides son puntos que, eh, elipsoides que yo eh, todavía puedo seguir moviendo y cuando lo guardo, ya va a aparecer así, en donde desaparecen esos, esos eh, puntos y ya no puedo modificar ni mover ese elipsoide, ¿verdad? ya queda fijo. Entonces, aquí otra vez, súper fácil. Eh, cuando yo guardo el elipsoide que puedo editar todavía va a tener el punto L, y si guardo el elipsoide que no sea editable, va, va a guardarse como MBE, ¿verdad? Eh, ya saben exportarlo, que es la parte de aquí abajo, ya saben exportarlo al espacio geográfico y eh, lo que hicieron fue seleccionar la, la, el elipsoide que hicieron manualmente, ese fue el paso 1, después escogieron que querían todos los puntos que caían adentro, eh, eh, los puntos del background y lo guardaron, ¿verdad? Eh, eso fue, generó un montón de otros archivos y eh, ustedes utilizaron el punto tilt para abrirlo en QGIS los otros archivos eh, lo que tienen es por ejemplo el, este es el LP es el elipsoide que todavía pueden editar el, esta es solo una figura que también pueden abrir en, Q, eh, en, en QGIS y este cada uno de esos píxeles mientras donde dice value son las coordenadas eh, del elipsoide pero eh, como explicaba Luis ok donde está cada uno de los puntos más extremos del elipsoide ¿verdad? son coordenadas pero en espacio ambiental ah, después que lo guardaron ya fueron a utilizar esta herramienta open niche y eh, ya seleccionaron los colores de los puntos del elipsoide el poliedro eh, cuando lo vimos y bueno, eso aquí nos queda. Sí.